El emotivo discurso de Marley al recibir el Martín Fierro Digital de Oro de Mirko. No cabe duda de que Mirko llegó para revolucionar de amor y ternura el mundo de Marley. Pero, lo que él no sabía. Era que también cautivaría a todos los argentinos que siguen el minuto a minuto de lo que comparte el flamante papá en las redes sociales. La mayoría, sin conocerlo, aman al bebé más famoso de la Argentina, quien fue concebido por el proceso de subrogación de vientre en Estados Unidos y se convirtió en una estrella de las redes. Cuando era muy pequeño. El presentador de La Voz Argentina mostró en una de las primeras imágenes del pequeño cómo tramitaba el documento de identidad del nene y el pasaporte. Desde ese entonces, con doble ciudadanía, estadounidense y argentina, padre e hijo se dedicaron a viajar en la nueva temporada de Por el Mundo, el ciclo de viajes de Telefe que hueve lleva, lleva al aire por más de 10 años consecutivos. Así, Mirko se recorrió junto a distintas figuras famosas como Susana Jiménez, quien fue elegida como su madrina, Florencia Peña, Lali Espósito, Jimena Barón, Vicky Sipolitakis, la Negra Bernazzi, Liz Citagliani, Karina Zampini, entre otras. Muchísimos países y continentes con solo unos cuantos meses de vida. Por este logro, el niño consiguió el récord Guinness como el bebé más pequeño que más había viajado por el mundo. Este lunes, con ya un año de vida, ya es más popular que su padre, y tiene casi 2 millones y medio de seguidores en Instagram, es decir, es toda una celebridad de las redes. Por eso, fue ternado en los premios Martín Fierro Digital 2018, en su segunda edición, y consiguió ganar, primero, el premio a Rey de Redes. Luego, con gran expectativa de sus fanáticos, fue el elegido a Martín Fierro Digital de Oro, y ovacionado por los presentes en el Palacio Alcina. Como mensaje de reflexión al recibir el galardón, Marley dijo que, mucha gente que desean ser padres siguen esta hermosa historia de amor de un padre y un hijo y ojalá ayude todo esto para que haya mejores leyes de adopción y de subrogación en el país. Mirko ya es ganador del oro más joven de la historia. Luego, compartió estas palabras desde su cuenta oficial de Twitter. Luego, desde su cuenta de Instagram, el conductor expresó. Mirko ya me superó y ganó el Martín Fierro de Rey de Redes y luego también el Martín Fierro de Oro. Es impresionante todo el amor que genera a mirko y lo que ha pasado con él en las redes. Lo importante es que esto lleve a naturalizar las nuevas familias que se pueden armar en estos tiempos.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 Gracias arroba, a o gracias a Luis Venturazo y gracias a todos los que a través de las redes nos dan tanto cariño tanto a mí como a mi hijo. Sin duda, muy merecido.